Eh, saludos, vamos a presentar la colección de dedales de Freddy Tavares. Esto, lo, la historia de los dedales se remonta a miles de años. Los dedales inicialmente que se, eh, se han encontrado a nivel en el, en el mundo, se encontraban en las tumbas egipcias, ya que las princesas eran muy hábiles en la costura y en el bordado, se encontraban dedales hechos en cuero. El dedal es muy importante en la vida cotidiana de todo costurero, ya que este que es que le permite coser sin pincharse los dedos. Eh, a partir de en la época romana se encontraban dedales hechos en plata eh, y los utilizaban para no en la parte textil sino en la construcción de redes de pesca de los pescadores en la, en la época medieval se encontraron dedales hechos en plata y bronce estos dedales servían para los soldados para que no se vuelvan a lastimar sus dedos eh, con las ballestas y con, eh, con los arcos de flechas a partir del siglo XVII y XVIII, los dedales volvieron muy populares por los nobles, ya que eso se lo regalaban a sus novias como prenda de amor. Estos dedales eran eh, hechos en oro, plata y con piedras preciosas. Eh, los dedales eran muy importantes para las damas de la época, ya que ellas debían saber escribir y leer y bordar, era indispensable para esto. Los dedales tuvieron mucha fama durante este, este periodo de siglos XVII y XVIII en Europa, ya que las, claza, las casas reales. Eh, se afanaban por tenerlos, pagaban sumas exorbitantes para poder tener estos dedales, eh, quedan con incrustaciones de oro, de plata, eh, las agujas eran finas, hechas en oro, fueron muy importantes, pero a partir de 1696 crean una máquina que los produce en serie, entonces los dedales empiezan a rebajar de precio y se producen en gran masa. Para muchos países de América y para Europa, eh, los dedales no tienen gran importancia, al contrario de China que en la actualidad hoy tiene dedales muy costosos dedales hechos en oro y con finas piedras preciosas y sus agujas ellos les todavía continúan dándole una importancia a los dedales a partir del año 2019 el Museo del Prado cumple 200 años y para celebrarlo hacen una exposición de dedales que se llamó Critos de España una colección de dedales muy famosa que se, que se tiene claro que lo, el, el museo de Barcelona, en Barcelona hay un museo donde se tiene la, la mayor cantidad de edales que hay en el mundo, y en el museo arqueológico de Austria, donde se tiene también unos edales muy antiguos. Ahora les voy a mostrar una serie de edales de mi colección privada. Bueno, aquí tenemos una gran variedad de edales, los cuales he conseguido en diferentes países del mundo. Tenemos un dedal hecho en metal, en forma de tetera, y tiene algo particular, tiene la imagen de la Virgen con los niños en brazos. Es particular de esta región, se consiguió en Galicia, España. Este otro dedal es de porcelana, con la imagen de la bandera de Portugal. Eh, lo conseguí en una ciudad que se llama Palenca. Eh, una ciudad muy bonita, pequeña, y se encuentran muchas artesanías. El tercer dedal es de porcelana, con la imagen de la Cruz de Santiago de Compostela. La conseguí en una eh, ciudad que se llama Pontevedra. Otro dedal es de cerámica, con la imagen de la Virgen de Fátima. Eh, todos estos dedales tienen ciertas imágenes representativas de cada ciudad o de cada lugar donde hay algo como llamativo. Este otro dedal, el quinto dedal, es en plata, trae la Virgen de Guadalupe. El sexto dedal es un dedal hecho en papel maché, con imágenes alusivas a la isla de Cuba. Este, este dedal es de Cuba. Es algo particular con este dedal, ya que a partir de la revolución de 1950, era difícil conseguir metales o otras eh, resinas para hacer los dedales. Entonces, los costureros cubanos se inventaron estos dedales hechos en papel maché Claro que se encuentran también dedales hechos en cerámica, pero no son hechos en Cuba. Este se consiguió en un mercado artesanal en Cuba. Tenemos el séptimo dedal este es un dedal hecho en madera, trae la, la bandera alusiva a nuestro país Colombia. Y el octavo dedal. Es un dedal en cerámica con imágenes de la cultura inca y muestra una, eh, una imagen de Machu Picchu. Aquí finalizamos con la exposición de estos dedales, espero que la hayan disfrutado, que hayan conocido un poquito de la historia acerca de los dedales. Eh, feliz día para todos.